¡Buen día! ¡Buen día! ¡Bienvenido! Al informativo de la televisión universitaria Esto es Al Día Estamos empezando una nueva edición eh, Ya les saludo a mi compañero ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo está Flor? ¿Cómo les va? Audiencia Bueno, aquí estamos Al Día Por UNAM Transmedia La televisión universitaria misionera Transitando el camino hacia los 50 años de la UNAM Así es Hoy tenemos una visita internacional Te cuento sí. eh, Viene del País Vasco Es un intercambio de, de trabajo Nos está visitando eh, John... Eh, ya te digo el nombre, eh, John García Palma, becario de eh, Relaciones Internacionales e Integración Regional, que es una de las áreas de la Universidad Nacional de Misiones que está trabajando fuertemente en este tema de eh, los intercambios, eh, bueno, obviamente en otros temas también, ¿no? Muy importante. Así es, la internacionalización, lo que comentaba la rectora sí. cuando nos visitó la semana pasada aquí, en el Día de la Mujer, justamente, ¿no? este rol que tiene la Universidad Nacional de Misiones de proyectarse hacia el mundo. Bueno, también nos está visitando hoy, ya están los estudios de Transmedia Natalia Rodríguez. ...del Parque de la Salud... ...también eh, graduada de la Facultad de Ciencias Exactas... ...Químicas y Naturales de la UNAM... ...vamos a hablar de todo un poco... ...y por supuesto el tema de estos días... ...tiene que ver con los 50 años de nuestra institución. Uh -huh. Bueno y para comentarnos acerca de una feria internacional... ...que se va a desarrollar en el, el año que viene... ...el 2024... Eh, ...FIESA eh, está con nosotros... ...la Magister Gisela Montiel... ...la Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales... ...que nos viene a contar esta cuestión... ...que están ya trabajando fuertemente... Y también otras cuestiones. Bueno, al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera. Pausa y ya regresamos con los contenidos. Bueno, estamos transitando segundo bloque de Al Día y la tenemos a la Magister Gisela Montiel, ella es la coordinadora del área de Relaciones Internacionales e Integración Regional. Se viene una feria muy importante, Feria Internacional de la, Educación de, la de la Educación Superior Argentina 2024, que se va a estar realizando en Iguazú, va a ser el epicentro donde se va a concentrar todas las actividades. Y bueno, la tenemos a ella justamente para hablar acerca de esto que ya se viene. ¿Cómo estás, Gise? Hola, buenos días. Gracias, Flor, por la invitación. Sí, bueno, FIESA es la Feria la feria Argentina de sí. la Internacionalización de la Educación Superior. Va a ser la tercera edición. Uh -huh. en la UNAM va a ser sede y organizadora junto al CIM este, y al Ministerio de uh -huh. Educación. Uh -huh. este, Fiesa se inició sus pasos este, con su primera edición en, en Cuyo, en el 2018. Después bueno tuvimos el impasse de la pandemia y en el 2022 se realizó en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uh -huh. este, y bueno, en la tercera edición nos toca a la UNAM. La verdad que estamos este, muy ansiosos. El camino a Fiesa, a Fiesa ya se inició. Este, hoy están en el CIM. Este, para probar, digamos, este, la primera circular que vamos a emitir a, a manera global, digamos. Uh -huh. este, nosotros ya iniciamos este, todo lo que es el, el camino de la promoción de fiesta a nivel global, uh -huh. pero bueno, con, este, con esta primera circular este, vamos a poner un poco en, digamos, en tema de, de cómo va a ser el lema de la, de la feria y cuáles van a ser los ejes que se van a tratar dentro de las ferias. Claro, cada año tiene un abordaje diferente, Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Nosotros, como es nuestro ADN de la UNAM, digamos, vamos a tener eje en la integración regional, así que nuestro lema, lo voy a leer porque sí. este, lo tenemos ahora eh, se, a, a punto de aprobar, uh -huh. la integración regional como alianza estratégica para la internacionalización, uh -huh. ese va a ser nuestro lema de FIESA Misiones 2024, y los ejes temáticos van a ser valores democráticos y derechos humanos, la cooperación universitaria como herramienta de la integración, uh -huh. el eje 3, la internacionalización integral y los objetivos de desarrollo sostenible, el eje 4, la accesibilidad universal e inclusiva, y el eje 5, innovación y transferencia tecnológica. Sobre estos este, cinco ejes, se van a trabajar a lo largo de esa semana que va a ser este, la feria del 19 al 22 de marzo del 2024. Así que a un año estamos, a un año de... Estamos a un año, parece lejos, pero bueno, Todo al ser se una sea. feria global tenemos claro. un gran camino para recorrer. Uh -huh. No se olviden que nos van a, a visitar cerca de 200 universidades e instituciones de educación superior eh, del mundo. Claro. Por lo tanto, es un trabajo bastante arduo para que lo empezamos ya a transitar y que, bueno, que justamente lleva este, todo lo que sea el abordaje de estas instituciones que van a estar representadas esos días de marzo en Misiones. Uh -huh. Hay una, eh, una universidad que siempre es la, la que da la apertura, la oradora, ¿no? Eh, la sí, invitada, sí, sí. perdón. Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros, cada una de las de las Ediciones de fiesta uh -huh. tienen un país invitado, este, un país de honor invitado, porque están tan todos los países del claro. mundo invitados. Este, pero bueno, eh, nosotros nos toca Alemania, por lo tanto, vamos a tener como eje estratégico, digamos, en, en algunas mesas temáticas a la DAD, que es este, la Agencia de Educación Superior, digamos, de, de Alemania y que seguramente va, va a atraer a muchas universidades alemanas a la feria. No obstante, este, van, vamos a estar representadas casi todas en, en las universidades asiáticas, africanas. Ahora el 28 hay una reunión en Buenos Aires uh -huh. que vienen, viene en, digamos, este, la Confederación de Universidades Africanas que vamos a tener una reunión justamente para invitarlos. Este, uh -huh en las europeas, en las americanas, este, a través de la Feria Napsa. Uh -huh. Nuestra rectora va a viajar y va a hacer la exposición de fiesta para invitar, digamos, sí. dentro de la Feria este, eh, Norteamericana, van a invitar a todas las universidades que componen la Feria Napsa. Uh -huh. Después también va a visitar la Feria este, de Europa, que es la EAIE, en septiembre, en Rotterdam y ahí también se va a invitar a todas las universidades europeas. Y pronto tenemos la Feria FAUBAI en Brasil, con lo cual ahí también estaremos invitando a todas las universidades brasileñas a que compartan el espacio. O sea, sí, tenemos sí, muchas, muchas acciones sí. en el medio, digamos, sí. este, para promover este, el espacio de FIESA Misiones. Uh -huh. ¿Cuál es el, el, la utilidad de hacer una feria internacional, de, de contactarse con otras universidades? Bueno, el sistema este, de educación superior argentino ha visto a, través, a lo largo del tiempo que el estar presente en ferias internacionales este, daba una jerarquización al sistema universitario. Uh -huh. este, y bueno, viendo un poco el sin, eh, uh -huh. este, viendo un poco este, todo el, el camino transitado con respecto a las ferias, este, decide a través de su comité ejecutivo en el 2018 promover la primera feria argentina uh -huh. y ahí es donde nace este, el, el modelo de esta feria es muy bueno porque tiene como elemento diferenciador de las uh -huh. otras ferias a nivel global que es por una institución de, que pertenece a ámbitos este, puramente eh, universitarios uh -huh. las otras ferias este, son asociaciones este, que convergen en una feria, digamos, claro. ¿sí? Uh -huh. eh, asociaciones de universidades, digo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta, eh, la nuestra es muy particular y por eso nosotros eh, siempre la promovemos eh, que parte de, de una política de Estado. Claro. ¿sí? Además, estamos en un, en, eh, en un sitio en clave, ¿no? estratégico, la, la frontera con otros países, Exacto. Que, que le da un plus, una Exacto. diferenciación con otras con otras ferias que por ahí están sí, en sí, un sí. solo lugar, ¿no? Exacto, nuestro, nuestro lema de por sí es, es la integración regional, bueno, nosotros nos sentimos parte de ese ADN de la frontera, ¿no? Uh -huh. Fronterizo, transfronterizo, este nosotros este, convivimos con eso este, en todas nuestras aulas, entonces, bueno... Yo creo que va a ser el gran, eh, una gran herramienta diferenciadora nuestra feria con respecto a las, a las otras dos que estuvieron por ese elemento diferenciador de, de la construcción de las sinergias que tienen este, los ámbitos eh, de integración regional. Uh -huh. ¿no? Buenísimo. Bueno, te cambio un poquito de tema sí. y hay otros temas que también ustedes están sí. trabajando, miles de temas que trabajan, sí. eh, entre ellos, eh, bueno, una, un convenio es entre la Universidad Nacional de Misiones y UNILA que hace sí. rato ya vienen trabajando. Nosotros venimos hace varios años trabajando con la UNILA muy fuertemente, ahora se, se firmó nuevamente eh, por, por cuestiones de pandemia, no se pudo hacer la renovación automática que llamamos en los convenios porque cayeron la mayoría de los convenios, la pandemia... Este, en eso también nos, nos golpeó fuerte. Entonces tuvimos que suscribir de nuevo todos los convenios este, a manera global, digamos, este, del área internacionales. Uno de ellos fue UNILA, este, y bueno, y aparte de volver a firmarlo, ya se inició el trabajo, eh, que está bastante avanzado, digamos, eh, con una doble titulación en ingeniería, con ingeniería de Oberá, Uh -huh. este, y bueno, fueron a firmar el, el convenio hace dos semanas uh -huh. y además este, ya eh, hicieron la preacta del acuerdo de la doble titulación este, que se está trabajando hace varios meses ya con ingeniería. Uh -huh. UNILA es de Brasil, ¿no? UNILA es, sí, la Universidad Latinoamericana uh -huh. de, de Brasil. Buenísimo. Bueno, sí. quedan muchos temas para hablar, pero bueno, por lo menos abarcamos el tema de fiesta que es uno de los temas más importantes Exacto. en los que están trabajando ahora. Sí, Así sí, que sí. bueno, muchas sí. gracias Gise y te muchas esperamos gracias nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a compartir una pausa aquí en Al Día y ya seguimos con más. Continuamos aquí en el Día, el informativo de la televisión universitaria y como dijimos en la apertura, tenemos una visita internacional, un intercambio, eh, está con nosotros John García Palma, becario de Relaciones Internacionales e Integración Regional. Eh, bueno, Nos viene a contar su experiencia, su trabajo aquí en la Universidad Nacional de Misiones, así que bueno, ya te saludamos, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, con muchas ganas de arrancar el curso de euskera que comenzamos hoy mismo en menos de una hora. Claro, vas a estar dictando un curso de, eh, de vasco. Eso es, uh -huh. de, de idioma vasco, eh, lengua y cultura vasca. Eh, lo comenzamos hoy a las 11 aquí en el, en el campus de la UNAM. Uh -huh. Y eh, bueno, la verdad es que estoy muy contento con el, uh -huh. la acogida que ha tenido el, el curso. Han salido dos grupos, uno de nueve personas aquí uh -huh. en el campus, y otro de 14 en, en Humanidades. Ah, muchos interesados. Sí. Bien, buenísimo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, para poner un poquito en contexto y contarle al público, eh, ¿cómo venís eh, acá a la Argentina a través de, eh, tengo entendido, de una beca, ¿no? Garapen del País Vasco. Contanos un poquito. Eso es, sí. Yo solicité una beca que otorga el gobierno vasco a través de esta entidad que se llama mm -hmm. Garapen y, bueno, es una beca para, para venir aquí a a la Universidad Nacional de Misiones, en concreto a la sección de Relaciones Internacionales uh -huh. y ahí estoy colaborando con ellos y, sobre todo, centrado en, en este curso de euskera que te comentaba al principio. Uh -huh. Bien. ¿Vos eh, qué título tenés? ¿Qué estudiaste? Yo estudié eh, el grado en Traducción e Interpretación. Me gradué hace ya cuatro años uh -huh. y desde entonces he estado trabajando como profesor de español para extranjeros en Francia y eh, también he estado dando clases de francés y de vasco en España, en el País Vasco. Buenísimo. Bueno, y además de, de, de, esta, de este intercambio, ¿tuviste otras experiencias previas eh, de intercambio en otros lugares? Sí, justamente lo que te comentaba, en Francia también fue a través de una beca, Ajá. a través de una beca del Ministerio de Educación Español, y fui de auxiliar de conversación. Uh -huh. Un auxiliar de conversación es una persona que trabaja en, en, centro, en centros de secundaria, uh -huh. junto con el profesor, y bueno, se encarga un poco más de, de las clases orales y de claro. clases un poco más dinámicas. Uh -huh. Y ahí yo enseñaba español. Uh -huh. Buenísimo, uh -huh. así que, ¿qué, eh, ¿cómo se ve el español? Digo, pregunto, porque es como, eh, ¿cómo se ve el español en otros lugares del mundo? Digo, ¿cómo, cómo es la, la aceptación del idioma y, y el desarrollo, no? Pues la verdad es que yo, por lo que conozco, <coughs> en los lugares en los que he estado, eh, bueno, estuve estudiando en Italia, eh, como te decía, estuve trabajando en Francia también, uh -huh y la verdad es que les encanta el español, uh -huh. o sea, el español es uno de los idiomas más hablantes del mundo y bueno, les encanta estudiarlo uh -huh. y tener a una persona nativa pues claro. normalmente... Es mucho mejor, ¿no? Sí, que... les suele gustar. Claro, claro. Eh, bueno, entonces hoy comienza el curso de idioma vasco, eh, vas a estar editando acá en el campus y en la Facultad de Humanidades. Eso es. Ajá. ¿Y otras tareas tenés asignadas dentro del área de Relaciones Internacionales? Sí, bueno, tareas puntuales, pero que, que voy descubriendo uh -huh. porque recién llegué en realidad. Claro. Llevo menos de un mes aquí. ¿Es en... la primera vez en Argentina? Sí. Bien, sí, en sí. Misiones obviamente también. Eso es. ¿Pudiste recorrer, ver un poco? Un poquito, sí. sí. La ciudad de Posadas, tú uh -huh. en Corrientes también. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Eh, John, eh, ¿qué, ¿qué te queda de esta experiencia? ¿Cómo te sirve en tu carrera? Bueno, pues mmm, me va a dar eh, la experiencia de, de estar trabajando en un país extranjero, uh -huh. en, en otro más, eh, la experiencia de, de enseñar mi propia lengua, la lengua vasca en el extranjero, y ver qué, qué recepción tiene ¿no? claro. una lengua tan minoritaria y minorizada como es el vasco. Sí. Y, y bueno, sí, básicamente conocer eh, eh, centros superiores, universidades en este caso, argentinas. Uh -huh. ¿De dónde sos específicamente? Soy de un pueblo que se llama Morevieta, está en la provincia de Vizcaya, uh -huh. en el País Vasco. Uh -huh. Así que bueno, un viajecito tuviste, ¿no? Sí, sí, bastante largo. <ríe> sí. Atravesar, el... ¿son cuántas horas más o menos? Pues fueron... No te sabría decir porque la verdad es que volé a Chile y estuve 10 días viajando por Chile ah. antes de venir aquí. Claro. Pero bueno, igual fueron como 14 horas de vuelo, puede ser, uh -huh. sí, hasta sí, Santiago. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bien. Eh, John, algo para contarnos acerca de tu experiencia aquí en la UNAM, cómo te recibieron? Pues la verdad es que estoy súper contento, eh, me recibieron muy bien, uh -huh. eh, la ciudad también me recibió genial, he eh, visto que los misioneros sois gente muy abierta, uh -huh. eh, muy copados como decís aquí y la verdad es que estoy contento, me lo, me lo estoy disfrutando mucho. Bien, eh, te puedo preguntar eh, por la beca Garapen, cómo es, eh, cómo se desarrolla eso? Pues, como te decía, eh, Garapen eh, forma parte, o sea, es una entidad que forma parte de las becas Global Training, se llaman. Son unas becas que otorga el Gobierno Vasco a través de diferentes entidades. Uh -huh. Entonces, eh, cuando vas a solicitar una beca, tienes que elegir una entidad uh -huh. y dentro de esa entidad haces una lista con, con los destinos o, sí. o las plazas que te podrían interesar y yo ahí puse como primera opción la UNAM, uh -huh. posadas, y estoy muy contento de que me la otorgaran. Buenísimo. Bueno, te hago una pregunta específica. Eh, ¿Cuántos pueblos hablan el, el vasco? Eh, y hablame un poquito de ese idioma, ¿no? ¿Cuántos pueblos lo hablan? Pues el, el, el euskera, la lengua vasca, se habla en España, uh -huh. se habla en la, en la comunidad autónoma, en la región que se llama propiamente País Vasco, y... Y aparte de eso, se habla en otra región eh, que culturalmente, digamos, forma parte del País Vasco, pero políticamente en España es otra región que se llama Navarra. Uh -huh. Quizá la conozcas por Pamplona, uh -huh. San Fermines, Las Corridas, sí, todo esto. Sí, sí. Entonces, en España se hablarían esas dos regiones y luego hay otro pequeño territorio que forma parte del Estado francés. Uh -huh. Nosotros le llamamos iparralde que significa norte en euskera. Uh -huh. y, y es un, un territorio muy pequeñito en el que también hablan euskera. Claro. Eh, o sea que estas regiones mantienen como minoritariamente la, la lengua, ¿no? Es como... Bueno, en realidad en, en el País Vasco es lengua oficial, claro. también en Navarra. El Estado francés quizá mmm, la fomenta un poquito menos, pero desde, desde el País Vasco y desde el, desde el Estado español la verdad es que, es que se fomenta mucho uh -huh. y, y... Para bueno, no perderla básicamente, claro, ¿no? Claro, claro, sí. claro. Está presente en todos los ámbitos, en la educación, claro. en la sanidad. Claro. Uh -huh. El tema de, bueno, de la, la independencia ¿no? del País Vasco es todo un tema también sí, dentro de España. Cataluña me lo sí, Cataluña, preguntan mucho por sí, aquí. Sí, sí, Ajá. sí. Bueno, pues, eh, pues sí, es un tema. Al final eh, pues, eh, los nacionalismos eh, están ahí. En España es algo bastante representativo, en Cataluña sobre todo, pero también en menor medida en el País Vasco. Uh -huh. Y bueno, ahí está de momento. Pues, mmm, yo creo que no tiene la mayoría suficiente como para conseguir la, la independencia pero creo que es un fenómeno que se tiene que tener en cuenta y, y se tiene que tener en cuenta también la opinión de, del pueblo, claro, claro. Claro, es más sociológico, más social. Es, Eso es. Eh, buenísimo. Bueno, John, eh, un gusto tener, eh, tener tu presencia aquí en, el, en la UNAM y bueno, esperemos con éxito que te vaya bien en todas las actividades que emprendas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa y ya seguimos aquí en el día. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y aquí estamos con otra visita a nuestros estudios. Está con nosotros Natalia Rodríguez. Natalia Rodríguez es farmacéutica, eh, ha sido diputada provincial por el Frente Renovador de la Concordia, ha sido presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de la provincia de Misiones, actualmente es eh, vicepresidenta de FEFARA, que es la entidad madre de la actividad farmacéutica a nivel país. Eh, hoy también es... Eh, Directora General de Coordinación del Parque de la Salud. Realmente es un gusto, Natalia, tenerte aquí en UNAM Transmedia. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa y, bueno, a contar un poquito qué hacemos los graduados. Claro, exactamente. En el contexto de los 50 años de la universidad, pero también, y lo hablábamos antes de salir al aire con Natalia, hay mucho de trabajo articulado de la universidad con el Estado, con las instituciones de la comunidad con el Parque de la Salud, capacitaciones, lo vamos a ir desglosando en el recurso de la entrevista. Bueno, Natalia, contanos un poco cómo fueron tus inicios como estudiante, bueno, hoy ya graduada en la universidad. Bueno, mis inicios como estudiante, eh, fatales. No, en el sentido de que, de que yo vivía en Candelaria, viajaba todos los días a la facultad y, y exacta, los primeros años eh, requieren mucha voluntad. Y, y bueno, así fuimos fuimos pasando, pero sin duda es la etapa, una de las etapas más lindas y representativas de, de la vida, eh, esa edad y todo lo que uno vive eh, estudiando y lo que se genera también con las amistades, Mis amigos y amigas hasta el día de hoy son los que generé en esos años de, de facultad y también bueno la facultad a mí me dio mi primer trabajo, eh, que fue un plan de unos meses en el hospital, en el viejo hospital Madariaga, eh, que bueno, fui a hacer las prácticas y después me quedé trabajando hasta el fin de año y, y sin saber lo que representaría hoy para mí haber pasado por el hospital eh, trabajando mientras estudiaba, porque fue antes de recibirme. Así que eh, la facultad sin duda marcó un montón de cosas y, y ese inicio en el hospital... Escuela de Agudos, cuando mi profesión eh, era considerada, no era considerada. Cuando nosotros estábamos buscando ese lugar de, de farmacéuticos hospitalarios y hoy poder ver todo lo que mis colegas que estuvieron trabajando todos estos años en ese ambiente eh, lograron realmente es, es genial. Natalia, y además el hecho de haberte catapultado a la actividad gremial profesional sí. tanto a nivel local como a nivel nacional. Sí, eso, bueno... No, de alguna manera eh, siempre hubo una relación con, con la facultad que es una casa que, que no deja de ser tu casa nunca eh, debido a que desde el Colegio de Farmacéuticos y también desde FEFARA siempre trabajamos en conjunto, siempre trabajamos muchísimo también en que los eh, estudiantes avanzados y los chicos que están en, en situación de tesis o recibiéndose puedan tener un contacto con ese, ese despertar profesional con el, que, con el que se van a encontrar y una contención de, de poder decir, bueno, estas son las formas de trabajar, esto es eh, con lo que se van a encontrar afuera. Eh, mi profesión también sufrió un gran cambio de lo que era únicamente el farmacéutico oficinal, el farmacéutico de, de la farmacia al farmacéutico en un montón de ámbitos, farmacias, droguerías... Eh, farmacéuticos que realizan preparados magistrales, hospitalarios, esterilización, gestión. Así que bueno, todo eso también eh, implicó, implicó, sí o sí, un gran contacto entre la representación profesional a través del colegio FEFARA y, y la facultad sin dudas. En la provincia de Misiones la salud está al tope de la agenda, es la nave insignia y cuando hablamos de eso eh, es ineludible hablar del parque de la salud. Natalia Rodríguez fue diputada provincial, eh, presidenta de la Comisión de Salud de o presupuesto. de Presupuesto, Impuesto y Hacienda de la Cámara en pandemia. Sí. Eh, legislaron en pandemia, le tocó legislar en pandemia. Recordamos que la Cámara, eh, incluso en pandemia, tuvo récord de producción de leyes a nivel país y la mayoría de esas leyes, como se repite año a año, eh, son orientadas a la salud. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto, Natalia, y además participar de este proceso de sostener la economía y la salud, que fue el modelo binario que llevó al éxito a Misiones en Pandemia. Sí, fue bueno fue una gran responsabilidad, pero un trabajo eh, muy gratificante en el sentido de, de que teníamos que generar esas herramientas y, y lo pudimos hacer en pandemia porque ya teníamos un desarrollo informático previo, nosotros nos manejábamos ya eh, para todo lo, el trabajo en comisiones, las votaciones, para la sesión, con un sistema ya instalado. Entonces, en la pandemia, eh, lo que tuvimos que hacer fue a eso sumarle las reuniones virtuales, pero estábamos muy preparados, sin saberlo, ¿no? Claro, estábamos claro. Muy, con mucha tecnología ya aplicada y eso permitió que pudiéramos seguir trabajando. Y, y, bueno, al terminar el mandato, eh, tengo ahora el desafío de hacer que, esas, de que muchas de esas leyes que en las que trabajé cuando estaba en la Cámara, hoy eh, se cumplan. Entonces, eh, el trabajo es diferente y, y bueno, ahora estamos con ese desafío. Sin duda, si además hablamos de eh, política, cuando hablamos de política de Estado, las leyes las ejecuta el Poder Ejecutivo, las traza la legislatura como parte de, de una visión estratégica y en este caso es del Parque de la Salud que, como vos decís, se, se ejecutan y se ejecutan de manera rápida, por eso también antes sí. se, se sancionaba una ley y pasaba todo un tiempo hasta que se reglamentaba, ahora se ejecuta y me viene a la memoria la última ley de motoambulancias que se Totalmente. había aprobado el año pasado, eh, se aprobó un jueves y el viernes siguiente la, recuerdo que una moto ambulancia ya estaba haciendo atención en la vía pública ahí por la avenida sí, la... Urquiza y San Martín sí. o sea Fíjense ustedes, en menos de una semana ya una ley se aplicó, se instrumentó y ya estaba accesible a la gente. Eso se debe al, al trabajo de alguna manera conjunto en el sentido de que muchas de las cuestiones que se están trabajando desde la salud eh, en algún programa en particular, hay, hay muchísimos, el de Alzheimer, el de prevención de cáncer de colon, que estamos este mes con eso, el de cáncer de mama, muchísimas de esas leyes ya son eh, trabajadas y lo que se hace a través de la ley es darle la fuerza de que ese derecho que tiene el misionero a acceder a tal o cual servicio de salud eh, sea después inamovible. Entonces eh, estamos como, como ligados, hay una coherencia entre que buscamos cada vez más derechos de salud y eh, el ejecutivo que va, que va poniendo en práctica. Claro. Entonces eh, es un círculo, a veces primero sale la ley y después se ejecuta y a veces a medida de que generamos una necesidad o notamos una necesidad, se empieza a trabajar en la ley que después se, se sanciona. La y lava. hablamos de leyes señeras, patología espinal, el programa sí. Misiones sin Dolor, lupus, eh, abordajes que inclusive no, no existen en otras partes del país y aquí son, no digo gratuitos porque alguien los paga es uh -huh. el Estado, sino sí. que son accesibles y universales. El Instituto Misionero del Cáncer, el que Instituto es eh, algo ejemplar. Es, es, un, es una de las naves insignias de, también de la salud de misiones y muchas veces... Yo pienso que lo, que lo que nos pasa es que tomamos como que siempre fue así, porque lo, lo, lo tenemos acá eh, cerca, e inclusive el Instituto Misionero del Cáncer está eh, extendiéndose de alguna manera a Noverá, en El Dorado, en Iguazú, ya tenemos una oncóloga Noverá, por ejemplo, lo cual hace 10 años era algo impensado, hace 10 o 5 años una paciente eh, con un cáncer de mama se tenía que ir a hacer todo un tratamiento y rayos durante un mes y medio o dos viviendo fuera de la provincia y, y muchas veces nos olvidamos de eso y esto es una construcción que a lo largo de los años eh, se fue llevando a cabo y se fue instalando en la provincia y es importante recordar la importancia de poder hacer un tratamiento acá. Nosotros, por ejemplo, hemos, y el trabajo conjunto con todas las áreas, pues, por ejemplo, hemos hecho un convenio con el Ministerio de Prevención de Adicciones, el hogar de día específicamente, para que los niños eh, de esas personas que tienen que hacerse un tratamiento, una cirugía o lo que sea que tengan que hacerse de tratamiento de salud, puedan pasar el día en el hogar de día. O sea, hay un trabajo ah. muy conjunto entre todas las partes, entre el, el Ministerio, la red de traslado, el Parque de la Salud, el hogar de día, el Instituto Misionero del Cáncer. Entonces, eh, ese trabajo conjunto se ve reflejado en, en la población que es la más importante. Natalia, convenio con la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, hoy hablábamos, y ayer también lo comentábamos con José Luis Ábalos, que es el director de la Escuela de Enfermería, ¿no? Sí. Eh, ni la universidad ni el, ni el Estado digamos son compartimentos estancos y hay como vos comentabas una fuerte articulación y eso creo que es eh, eh, algo que destaca estos tiempos ¿no? la, el trabajo articulado, interinstitucional la sinergia, eh, ¿en qué vienen trabajando en la una, con la UNAM? Bueno, esto es sumamente importante, nosotros con la UNAM hemos firmado un convenio marco hace pocos días, donde tenemos proyectos puntualmente con el Instituto de Genética Humana, después también el proyecto de Idioma de Humanidades está por empezar ahora en el mes de abril para los profesionales de la salud del Hospital Materno Neonatal eh, el lenguaje de señas, que es tan importante que es otra ley claro. también, que tenemos tenemos que, que aplicarla y bueno ese, ese curso después se va a extender a otros hospitales, va a estar disponible para todos. También tenemos relación con las maestrías que se hacen y el, y el parque de la salud para todos los que son prácticas y bueno obviamente que investigando y llevando a cabo esas tesis de maestría siempre generamos cuestiones que puedan ser superadoras para ambas partes. Claro, es decir que se fortalece. Eh, el trabajo articulado con la Totalmente. universidad, son numerosos ya los convenios. Eh, es es eh, muy difícil poder imaginarnos eh, no tener una relación y, y por eso es tan importante cultivarla, mantenerla y que esos convenios no son firmas y anuncios, sino que realmente son eh, generan unas cuestiones operativas importantes para todos los beneficiarios. Natalia, muchas gracias por Muchísimas visitarnos gracias aquí. gracias por aquí en invitarme, en, bueno, este, en este año tan especial de nuestros 50 años. Muchas gracias. Natalia Rodríguez, lo decíamos al principio, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, farmacéutica, ha sido diputada provincial, presidente de la Comisión de Presupuesto, eh, autora, partícipe de numerosas leyes de salud en plena pandemia. Eh, también eh, fue dirigente del de, eh, Colegio Farmacéutico, Presidenta del Colegio Farmacéutico de Misiones, es Vicepresidente de FEFARA, el organismo que aglutina la actividad farmacéutica a nivel nacional y actualmente gerente, eh, es Gerente, eh, es Directora General de Coordinación del de Parque de la Salud. Hablando acerca de su historia como graduada de la UNAM, pero también la vinculación que tiene la Universidad Nacional de Misiones con el Parque de la Salud y con el Estado Provincial. Ya volvemos con más al día. estamos en el último bloque de Al Día y vamos a presentar ahora una nota en el marco de los 40 años de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Misiones, personal no docente. Así estuvimos la visita de los dirigentes de la FATUN, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, hay distintas líneas de acción gremiales, además de la defensa de los derechos de los trabajadores no docentes del país, Flor, que tiene que ver con la capacitación. Y En ah, este sí, caso hubo una presentación de la nueva corte. Exactamente, un acuerdo, una firma de convenio eh, para abrir la tercera corte de la licenciatura en gestión universitaria, que esto se va a estar dictando para el personal no docente de la Universidad Nacional de Misiones y de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, un convenio que incluye también a los no docentes de esa universidad y se va a estar dictando de manera híbrida en esta oportunidad para todos aquellos que no residan en la ciudad de Posadas. Así que vamos a compartir este variado de notas que estuvimos haciendo en el marco de los 40 años de Apunam. Para nosotros es un, un hecho muy eh, emocionante, digamos, fue ayer la firma de esta tercera cohorte de la licenciatura en gestión universitaria que tiene la particularidad en esta oportunidad de tener cinco años, o sea, de la licenciatura con un título intermedio de técnico en gestión universitaria, y eh, viene a completar, digamos, un, un trabajo que venimos desarrollando hace, hace mucho tiempo desde el sindicato, en distintas gestiones, eh, creo que, que marca un antes y un después eh, la formación y la capacitación de nuestros compañeros a través de... De, ...del trabajo en forma conjunta con FATUN... ...que, que siempre nos ha acompañado y ha este, trabajado con nosotros... ...para que podamos ofrecer esta oportunidad... ...a todos los compañeros no docentes. La firma de convenio se dio entre el sindicato nuestro, APUNAM... ...en este caso los compañeros de la Universidad Nacional del Alto Uruguay... ...también van a participar de esta experiencia, eh, la federación... Eh, en la figura de Daniel Villa, este, y eh, el rector de, de la Universidad del Auto Uruguay, el, el doctor Ibáñez, y nuestra rectora, la ingeniera Boren. Hoy estamos más o menos en 170 compañeros que han egresado de la Tecnicatura, y otros tantos, unos 25 30 compañeros de la licenciatura, eso viene un poquito más, este, si se quiere, lento, pero... Se vienen desarrollando, ahora en, en, de la segunda corte tenemos 70 compañeros que están trabajando en su tesis, así que eso es importante para nosotros. Ayer charlábamos de, de los permisos y, lo, y todo lo demás con la rectora y, y cordialmente nos dijo que que sí van a poder acceder nuestros compañeros para que puedan finalizar su, su estudio de grado. ¿no? Esta nueva corte sería la tercera y es muy importante decir que eh, todos los compañeros que quieran eh, se pueden anotar, va, lo vamos a difundir por los distintos medios, con ustedes, con la radio, por los distintos medios institucionales y las redes, para que todos los compañeros que tengan intención de hacerla lo puedan realizar. El financiamiento viene de la paritaria nacional, es decir, se hace con los recursos de los trabajadores, con nuestros aportes, digamos, y eso es muy importante poner en valor. Eh, si bien es cierto, eh, a veces eh, por distintas circunstancias eh, los fondos no llegan con la periodicidad que, que uno pretende, pero la universidad sale siempre a, a acompañar, digamos, el, el pago de los docentes, que es lo único, y vale resaltar que eh, se paga, digamos, solo honorarios docentes dentro de, de este esquema de, de financiamiento. Para nosotros es un motivo de alegría cumplir 40 años, Un 40 años no se cumplen todos los días. Eh, para uno, en mi caso particular, que abrazó siempre la, la, la cuestión sindical eh, es un motivo de orgullo, de encuentro, con muchos compañeros que por ahí uno no ve, que ya se han retirado y que, que estas ocasiones hacen que, que el sindicato es una cuestión que nos ...que nos cubre a todos, digamos, el sindicato es, eh, para nosotros... ...lo que abrazamos la, la cuestión sindical, eh, el, prim, el primer lugar... ...donde el, el trabajador pueda acudir, recurrir, peticionar, proponer... ...y eso para nosotros es de suma importancia y además tenemos... Eh, ...la alegría de, de, otra vez, de reencontrarnos, de, de, de, de ser un motivo... ...de encuentro para mucha gente y hoy el sindicato con muchas actividades... Eh, esta comisión directiva en mayo cumple un año, eh, creo que se, se van realizando muchas cuestiones, Esta fue una, uno de los ejes de nuestra campaña, por ejemplo, la tercer corte, y hoy es una realidad, como así también otras, otras cuestiones que fuimos trabajando a lo largo de los años, y hay una planificación muy importante para este año en materia eh, de... ...de ingresos, de promociones y, y que estamos trabajando... ...de capacitación también, de capacitaciones específicas... ...que está trabajando el compañero Eduardo Mercado... ...que, que es digno resaltarlo... ...y así también todos los, compañ los compañeros que forman la, la... comisión directiva con sus distintos trabajos... ...de acción social, de la mujer, de, del deporte... ...que ahora, eh, Dios mediante, eh, estaríamos yendo a Embalse en mayo... ...a las Olimpiadas, así que también ese es otro motivo de encuentro... de de, de compartir por ahí fuera del ámbito laboral con muchos compañeros y, y de encontrarnos y, y de trabajar por, por la por Hoy es un día muy, muy importante para, para nosotros, eh, cumplimos 40 años como asociación eh, en el cual estamos muy contentos de, de formar parte de esta comisión y, y formar parte de estos 40 años y como así también los 50 años de la universidad, formar parte de de, de, del, del universo de la universidad, por así decirlo, eh, aportando nuestro granito de arena desde el trabajo no docente eh, para la formación de nuevos profesionales que se insertan en el medio, así que creo que, que es muy importante y más en este día eh, festejar estos 40 años eh, de muchas conquistas, de muchas luchas gremiales y que hoy eh, tenemos y disfrutamos todos los nuevos docentes. Con respecto a los desafíos, a, a, en pronto, pronto plazo, por así decirlo, es trabajar eh, fuertemente en, lo que es, eh, en, en algo que, que está pendiente, que es un, un tema que... que fue requerimiento de todos los compañeros que es la regularización del régimen de concurso de ingreso y promoción. Ese es uno de los temas eh, importantes, por así decirlo, que vamos a tratar eh, a lo largo del año. Eh, como así también otros, eh, otros temas que competen digamos, al ámbito eh, no docente, como es la modificación eh, al convenio colectivo de trabajo, que es algo que está pendiente eh, aprobar. Eh, enviamos un, una nota ya a la rectora para tratarlo en paritaria, para tratar esas modificaciones que vienen a mejorar el, el, para todos los no docentes muchas cosas que, que, que están pendientes, digamos. Después, eh, en el marco de los 40 años, eh, vamos a realizar diferentes actividades dentro del gremio, eh, con capacitaciones, con, con charlas, con distintos tipos de eventos para que la familia no docente se, se, se reúna. Y, y podamos celebrar estos 40 años. La importancia no solamente es para los no docentes, sino para la universidad, porque eh, incorporan calidad en cuanto a los conocimientos. Esta es una carrera que tiene el índice más alto de graduación de todas las carreras de la UNAM. O sea, en la proporción de, de estudiantes, tiene el, el índice casi más del doble de la graduación que de las otras carreras. Y lo importante de esto es que la, la capacitación que adquieren, la profesionalización que se dan los no docentes, hace que eh, se vuelque directamente en la universidad, porque no son eh, graduados que egresan, no son graduados que después desarrollan su, su carrera fuera del ámbito de la universidad, se quedan, se quedan en la universidad. Y la importancia tiene que ver, ¿no es cierto?, en que esto también es producto del de esfuerzo de, de la FATUN y del gremio porque se sostiene con los fondos adquiridos por medio de la paritaria no docente. O sea, la universidad no eroga ni un peso para pagar este a, a los docentes, pone por supuesto su estructura y debería hacerlo así, ¿no es cierto?, para que los do, no docentes se, se capaciten. Así que para nosotros es este, de suma importancia, porque esto hace a la, a la calidad incluso institucional de, de la universidad, en, en su calificación ante la Coneau y ante cualquier tipo de organismo, hace a la profesionalización del trabajo, a la eficiencia, y hace también a, eh, al sentido de vida y la autoestima de cada persona que con su esfuerzo, acuérdense que son trabajadores, la mayoría de ellos que hace mucho tiempo han dejado la secundaria, este, se ponen en, en, en propósito una carrera y se reciben. Que es importante, tiene que ver no solamente con la política institucional la política universitaria, tiene que ver con todo lo que es la cuestión informática que allí se, se maneja eh, tiene que ver con la pertinencia de la universidad la historia de la universidad, eh, con las cuestiones este, estadísticas, el manejo de, de, de estadística también eh, el manejo de, en fin, eh, de, de criterios contables eh, hay un sinfín de de actividades y de asignaturas que se van, se van desempeñando, repasando, y eso en realidad lo que dice la gente, lo que se repite siempre es que dicen que les estalla la cabeza, o sea, es como que les abre la cabeza esto a, a algo que no conocían, y lo que dicen los funcionarios, ¿no es cierto?, decanas, decanos, incluso la propia rectora, es que se nota, se nota este, de manera notoria, la, la, el cambio en cuanto a, a, a, la, a la eficiencia en el trabajo de los no docentes. O sea que hay, hay un aporte importante porque aparte van investigando y van volcando dentro de sus tareas y van proponiendo porque el trabajo de integración final o el trabajo de tesis este, determina puntualmente cuestiones vinculadas a la tarea que hacen dentro de la universidad y eso se va volcando. Los trabajos son, son muy ricos, son muy ricos realmente, e incluso sorprenden a los propios docentes universitarios, que son los que eh, dan, este, eh, dictan las la materias. ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por el, el recordatorio hacia mi padre, por tenerme presente, tenernos presente a, a mis hermanos, eh, hoy en este día, que es muy importante para el gremio de Apunam, cumpliendo su 40 aniversario. Él siempre fue uno de los luchadores que bregaba siempre por el compañerismo, por las luchas sociales de, los, de todos los afiliados al gremio. Hoy por hoy eh, veo que están avanzando eh, muchas conquistas sociales, eh, apoyado siempre ¿no? eh, a la calidad humana de todos los afiliados y junto a su comisión directiva de Hoy por Hoy de Apunam, que, que está al frente José Roberto Vallejos, y veo que trabaja eh, participativamente para todos los compañeros, trata de la apertura que, que existe para todos los compañeros y compañeras. Bueno, de esta manera compartíamos entonces dentro del marco de los 40 años de Apunam eh, también otros temas vinculados a la asociación del personal no docente de la universidad. Y además la capacitación, que es un factor muy importante justamente para los compañeros no docentes, además de todo lo que ya sabemos que trabaja tanto APUNAM como FATUN en la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, y paritaria ya aprobada, hay buenas novedades, pero esto de la capacitación es algo muy importante. Uh -huh, así es. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa. Te recuerdo antes eh, las redes sociales donde nos podés seguir, donde te podés sumar a esta comunidad de información. Eh, tenés la página transmedia.unam.edu.ar, nos podés ver en vivo o, si no, podés ver la mediateca que tenés todo disponible, los fragmentos de entrevistas que vamos subiendo. Además del Instagram, donde también tenés todo disponible para que nos puedas seguir. Eh, ya venimos. Llegamos al cierre eh, del informativo al día por UNAM Transmedia. Bueno, ha sido un programa muy intenso en cuanto a contenido. Hablamos con Natalia Rodríguez que es egresada de la Universidad Nacional de Misiones, también miembro del Parque de la Salud, acerca de esta articulación que tiene la universidad con el área de salud de la provincia. Uh -huh. Bueno, y otros temas también como la internacionalización de la educación superior, que ya se viene en el año 2024, el año que viene, FIESA, donde se va a estar eh, realizando un intercambio con universidades de todo el mundo, como nos contó la Magíster Gisela Montiel. Bueno, y además recordamos también eh, que... Eh, hemos hablado acerca de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones y los 40 años de Apunam así con es, todas las voces. Así es. Bueno, terminamos. Eh, nos reencontramos mañana, Jorge. Nos vemos mañana. Dale. Que tenga buen día.